Bueno estamos aquí en la facultad de contaduría con el vaquero, eh, en la cafetería de los baristas y bueno básicamente venimos aquí pues para probar una más, una cafetería más de la Ciudad de México, que está oculta en los este ¿Cómo llama? Sea, los confines de la mediocridad mexicana, ¿no? <risa> Entonces este pues sí, porque es falta la ignorancia ¿no? de, de no conocer pues, lo que nos lleva de repente al Starbucks que pensamos que por lo fashion, pues era así de, ay, súper buena, ¿no? Y... <risa> Entonces, este, pues unas palabras que nos quisieras decir aquí para promover la, este tipo de consumo responsable y exigente de café. El café, la barra de café, prácticamente, no le llamaría cafetería, pero sí una barra, una barra en donde tratamos de hacer bebidas de especialidad, su eh, base, por supuesto, eh, y el el ingrediente central de todo esto sigue siendo el café, ¿no? el café, el grano de café, el aromático, ¿para qué? Eh, para dar a conocer, para, para darle eh, mayor eh, a la a lo que es el, el, el, el grano y todos los beneficios que trae trae consigo, eh, todos los procesos, respetando cada cual hasta el punto final ¿no? en eh, diferentes niveles eh, ¿no? Ah, ¿no? y bueno eh, digo ya ya sé que te tienes que ir <risa> pero este cómo surge el proyecto de los baristas en el café de los baristas surge eh, pues al principio yo creo que como muchas bueno, muchas cosas surge como una necesidad de eh, crear un centro ¿no? económico y pero siempre ligado a tratar de hacer las cosas mejor okay. eh, así surge el, el, el café y ya el proyecto como tal no como el café de baristas aparece con precisamente con esa necesidad preocupar, de preocuparnos y hacer conciencia en la gente de que el café eh, no es como nos lo tratan de vender, ¿no? Ajá. Así de manera muy estética, uh -huh. como el café en bandera. Ajá. El café se pueden realzar su sabor, ¿no? en, por supuesto dándole tiempo de extracción, tiempo de contacto y este, el tiempo de tostado. también. Uh -huh. Ok, pues este no te voy a quitar ahorita más el tiempo Ya después verás tu video con todo y esto que estoy diciendo en YouTube Y esperamos que pues, este, sea un, una opción real para que la gente se desplace, aunque sea para probar ¿no? el café de por acá de los baristas. ¿no? Claro que sí, estamos en la Facultad de Contaduría, en el partido central, debajo de la zona amarilla. Eso es que bueno que lo dices, porque yo pregunté y sí, nadie sabía. Nadie sabía. Bueno, eh, es café orgánico, Ajá. también tenemos leche orgánica. Eh, intentamos levantar todo ¿no? un mercado, un mercado crítico, un momento de existir. Ok, bueno pues muchas gracias. Te invitamos Ciudad Universitaria, México. Dale, pues. Muchas gracias. Saludos. Nos encontramos aquí con Adán de la Cafetería Los Baristas en la Facultad de Contaduría, quien nos va a preparar un rico y delicioso dripper, que vendría siendo una variante del americano, ¿no? Entonces vamos a ver todo el proceso de elaboración de esta bebida, ahorita que ya la gente se fue. <risa> Esos granitos que se ven ahí no crean que así tienen el café, sino que este Adam se encargó de quitarlos del, toda la, de toda la mezcla porque eran granitos feos. Y estos granos, lo que hacemos antes de echarlo a la tolva, es separar los granos que tienen un estado más bajo, en un estado más alto, y hacer un, un grano pues más homogéneo. Sí de la topa, pues, de una manera más compleja. A veces se le llaman defectos primarios, la o sea, que sí afectan el sabor de la taza. Aquí tenemos unos granos que están más, más parejos, digamos, y que sí llegan a afectar el sabor de la taza. Hay, algunos, hay otros defectos que se llaman defectos secundarios, y ya son cuestiones de la planta, como pues, no el caracolillo, la concha, el triángulo, otros, que también lo llaman sí. y, pues bueno, ya estos granos que vamos a usar ahorita para este se ok el agua. O pueden dar cuenta, está calentando la. Este es para... ahora sí que son de las curiosidades del blog ¿eh? <risa> O lo pueden darse cuenta, está calentando el agua en un famoso kettle Que casi no hay aquí en México, porque también Estas cosas calientan el agua un litro, litro y medio, dependiendo de peño, la capacidad En 4 o 5 minutos la hierven Es que sí, casi no veo de estos aquí ¿No? no <risa> muy raro se este es a filtros castán, castán. entonces este es como le llaman este este es un ripper es ah. un método alternativo que se inventó en 1908 en Brent Alemania ah. por la inventora del filtro de papel ah se llama Melita Melita Melita. ella fue la que creó el filtro de papel este filtro de papel que vamos a usar es un filtro de papel digamos que orgánico no, no tiene eh, no lo clorifican para hacerlo blanco no oh. tiene cloro y no, eh, el filtro que voy a usar ahorita para hacer el dripper oh, okay. Hay algunas personas, algunos países que sí, ¿no? sí, los cintos de tela, de vino, que bueno, pues también me están de aportar otras características. Mm. Hoy te voy a hacer el papel. Okay. Okay. Este es un dripper plástico. Mm -hmm. Y también hay otro dipper, ¿no? De cerámica y madera. que Esa podría parecer. Luego es un pequeño noblez para que ahorita se mone bien en el. En el... Vamos. Lo voy a hacer directamente en el vaso de papel. Un vaso de, el, el vaso de papel lo que nos ayuda es que pues, se mantiene la temperatura de la bebida, eh, procurando que se mantenga así durante buen tiempo. Okay. Que, pues, un vaso de micel un vaso de plástico que no ayuda a, ni al sabor de la extracción ni a mantener la, la okay. temperatura. Este, pues, es un vaso de papel uh -huh. y lo voy, a hacer, lo voy a hacer como si se lo fueran a dar a un cliente. Así, ¿no? okay. ¿Más? A ver. lo voy a hacer ahorita es este, mojar el filtro de papel para un poco eh, para... Pues la cuestión es lavar lavarlo. Es que hago extracciones mojarlo, y mojarlo. me llega a saber como a papel, para, inclusive un cartón. Entonces a la hora de que lo lavo, pues elimino ese sabor, ¿no? Pues mi conocimiento empírico que yo tengo. Y bueno, pues precisamente por eso mojo el. el Ahora que ese es conocimiento empírico. Cabe decir que Adán está estudiando matemáticas <risa> en la Facultad de Ciencias Donde pronto también visitaré una cafetería donde me acaban de decir que pues, también ya están haciendo ahí sus pininos en buen café Es el agua que ahorita la ve Podemos notar inclusive pues sí, yo yo siento que está... Eh, parece Hay más que amarillita, tiendas... ¿no? Sí, Manta creo aparición. que sí, ajá, es lo que te iba a decir <risa> Pues ahora sí, eh. vamos a molernos nuestro órganos lo voy a hacer con 20 gramos. Uh -huh. ¿Cero? Y, y básicamente. No, que básicamente por eso es que nos esperamos a que no hubiera gente porque como da, se dan, pueden dar cuenta, pues implica un proceso largo. <risa> Bastante. aquí lo que hago es poner 20.5 por la luz la molienda que se lleva a quedar aquí en el vino ah. la base sí. donde se vuelve hasta los azúcar uh -huh. entonces le pues, pongo estos 0.5 no okay. Para que sean en realidad los 20 ¿no? okay. esto previamente yo ya lo he hecho ah okay Estoy ahorita importando ¿no? no no no está bien te creo te creo el barista aquí eres tú. <risa> está un poco rata, mi, Nos cayó con las frisas. Ya tuviste haber dado cuenta como está de loco. Pero vamos a hacer la molienda fina. Eh, yo acostumbro, a raíz de que el molino empezaba a fallar, porque aquí ya tiene unas ciertas medidas, a sentir la molienda, ¿no? Okay. Ponérmela en la mano tratar de sentirla ¿no? sí. ah, para okay. que yo diga esta me gusta para el, para el gripper no? Ajá. esta yo ya lo he hecho con el gripper con este grano que me está vamos a usar esta no? Okay. por eso también lo, lo siento no? entonces pues me ayudó bastante el, el que luego me fallara pues, eso me, me, me hizo decir pues, híjole cómo voy a saber el tiempo no? Ah, vamos a hacer un corte ahorita aquí a la transmisión porque se me está acabando la pila ah, okay. <risa> vamos a hacer una molina fina porque vamos a usar un filtro de papel comúnmente, esto ya me lo la de una dos leo Ajá. he explicado que para los filtros de papel pues hay que hacer una moneda fina ¿no? entonces previamente yo la siento en mis manos para tener una idea eh, clara de cómo tiene que estar la moneda eh, voy a usar 300 mililitros de agua uh -huh. la temperatura que voy a usar es de 90 centígrados. Okay. Eh, me gusta aumentar que en el termómetro marca la menos 95 Ajá. porque a la hora de que vierte el bajo ya tiene otra temperatura Ajá. y cambia varía entre 3 y 5 centígrados. Entonces ya también yo lo. es que esto es casi como este hacer un juego de química. ¿no? <risa> sí exacto.